Bueno, para comenzar con la actividad, eh, me parece interesante primero discutir, eh, que lo podemos hacer entre todos y sobre todo con los compañeros acá, por qué es importante hablar para el municipalismo de la creación de instituciones no estatales. Y me parece que es interesante... Va. vamos probando. Bien. Dale. Es verdad, vamos a hacer primero como un repaso de la estructura. Como dije antes, eh, tenemos aproximadamente entre 10 y 12 minutos para cada experiencia. Después de eso, pasamos a la parte más de dinámica de tallar. La idea es que nos vamos a dividir por color, de acuerdo al cuadradito que cada uno tenga, cada color representa una de las experiencias, la idea es que podamos discutir directamente sobre esos aspectos. Si algún, hay algún interés en particular que no coincide con el color que les tocó, lo podemos cambiar, eso no hay ningún problema. Eh, pero bueno, como decía, me parece interesante empezar a discutir porque esto es importante para el municipalismo y me parece que también es importante que pensemos en este sentido cómo aporta la creación de instituciones no estatales a, lo, a la construcción de lo público, a la construcción de lo común. que Me parece que ese es como uno de los ejes más fuertes para que, para que pensemos. Y cuando venía para acá, eh, recordaba, digamos, alguna de las discusiones que nosotros tenemos en Rosario, dentro de Ciudad Futura, eh, en, en el sentido de pensar, bueno, tradicionalmente existieron dos formas o una matriz binaria de gestionar lo común, la, digamos la lógica estatal y la lógica mercantil. En Argentina, sobre todo a partir del 2001, comienza a desarrollarse fuertemente digamos, procesos más de autonomía o de autogestión, o como nosotros decimos, de gestión social, que nos permiten ver que esa matriz binaria empieza a romperse, dando lugar a eh, un nuevo tipo de gestión, un tercer modelo de gestión, que es esta gestión eh, más comunitaria, más enfocada en lo, en lo social. Y, y bueno, me, me parecía digamos, que es un, es un aporte importante para la... No solamente para la conquista de nuevos derechos, sino también para la democratización de, de las ciudades en las que vivimos y de los, de los movimientos, sobre todo, en los que nos desarrollamos. Y estaría bueno ver si con alguno de los compañeros podemos sumar otras ideas, digamos, cómo, cómo entendemos muy brevemente el aporte, digamos, de, de las instituciones no estatales a la construcción de lo público y a la construcción, sobre todo, del municipalismo. Ajá. Vale, pues voy a empezar... Ah, bueno, después vamos a explicar la experiencia que, que, que tenemos entre manos en Sanceloni, pero como aportación en esa construcción de lo común des, de, desde estas instituciones no estatales, si más no, en el caso que me ocupa, es básicamente la aportación de, de cierta innovación social. Es decir, desde estas organizaciones no estatales, la interacción entre distintas partes de la ciudadanía con muchas diferencias entre ellos, al final lo que hemos conseguido es innovación otras formas de ver que muchas veces desde una visión más política más estándar sería difícil de conseguir porque es como toda la normativa todas las posibilidades como que son más cortas entonces en estos espacios la creación es realmente importante y en segundo lugar pero no menos importante es que creo que desde estos espacios realmente la la capacidad de incisión en, también en la administración en, en las instituciones estatales también es muy importante, es decir que aportas también esta forma de ver a, y de hacer, haces que también las instituciones estatales se tengan que acoplar también a los nuevos movimientos, a las nuevas formas de ser y de pensar y bueno, ya no me enrollo y vamos siguiendo eh... Buenos días. Intento preguntar, eh, contestar un poco a esta pregunta, solo diciéndolo, re, re, reportando parte de, del pensamiento que vamos construyendo en Nápoles a partir de, de una experiencia política y social que está fuera de la, del ayuntamiento, solo dialectiza de manera eh, unas veces virtuosa, unas veces conflictual con eh, el, el corriente ayuntamiento de la ciudad. Eh, desde el punto de vista de nosotros, el gran desafío ¿no? del municipalismo es el empoderamiento del bajo en las ciudades y la capacidad de eh, construir nuevas formas de, eh, de, pe de pensar y construir la sociedad a partir de, de, del espacio urbano y político de las ciudades, ¿no? Y, al lado del, del, del proceso de, de construcción política de todo esto, no sería a, a, al lado del proceso de invención de nueva institución, de participación, de, de, de, de influencia en los procesos de toma de las decisiones políticas, eh, naturalmente hay que construir una nueva forma de, de, de hacer sociedad, es decir, una nueva forma de construir alternativa social y cultural y nueva forma de vida en las ciudades que están imprimidas por el proceso capitalista y neoliberal en las ciudades tanto de europa como del resto del mundo ¿no? y esto Pónenos el problema, a partir de, de nuestro punto de vista, que está ya afuera de la, del ayuntamiento, de trabajar de toda manera y en todos lados sobre la construcción de nuevas instituciones de, eh, no estatales, por cierto, y que, que practican ya una nueva forma de hacer sociedad. Um, yo creo que... Y nosotros creemos en Nápoles y a partir de, de lo que hemos, es, estamos intentando construir, muy diferente de todos los otros, y ya eh, durante esos días hemos encontrado uh, un montón de m, diferencias, especificidades. ¿no? A, a partir de nuestro punto de vista, muy humilde, es que no hay construcción de municipalismo si no hay al mismo tiempo uh, trabajo en el plan político y en el plan social. El gran desafío es juntar estas dos cosas tener vivo un proceso de crecimiento del baco y esto pasa no solo en la transformación de relaciones políticas con los lugares de la decisión, sino también de, la, de los reportes sociales dentro de las ciudades. Y las nuevas instituciones no estadales, en los diferentes temas que ya uh, se pueden actuar, son la, la forma estratégica que nos, que nos consigue de, de, de, de practicar este, este cambio en las relaciones sociales. Sí, muy, primero buenos días, muy breve para no abundar, digamos. La verdad que no, no podría estar más de acuerdo con, con lo que dijeron Mariona y, y Mauro. Sucintamente para, para agregar un elemento, digamos, ahí me parece que lo, lo interesante de la pregunta, que creo que perfilaba algo de la respuesta recién Mauro, es pensar esa tensión en, en la vinculación entre la institución no estatal y el Estado. Digo, cómo pensar ese impacto mutuo, esa interdependencia y esa relación casi dialéctica que existe entre la institución no estatal y propiamente el Estado. digamos Nosotros después en, en el desarrollo de, de la exposición teníamos ganas de, de contar algunas experiencias concretas de instituciones no estatales que, que desarrollamos en la ciudad de Rosario, que aunque suene paradójico, digamos de alguna manera lo que hicimos de la organización fue generar la correlación de fuerzas necesarias para que el Estado se vea conminado, obligado a fortalecer esas instituciones no estatales sin coartar ni un tantito así de nuestra autonomía política como, como instrumento político. Pero, ¿qué ¿Qué es lo interesante entre pensar la vinculación entre la institución no estatal y el Estado? Me parece que es algo que decía ayer Joan Subirats, que es pensar en fortalecer esas alianzas entre el adentro y el afuera del Estado. Allí donde no llega la lógica del Estado, bien puede llegar, o inclusive mejor puede llegar, la lógica de lo común. La lógica a partir de la cual construimos los bienes comunes en una ciudad, nosotros humildemente le llamamos gestión social de lo común, en los distintos planos que hacen a la vida cotidiana. Puede ser eh, gestión social de la educación, con experiencias educativas, de la salud, de la producción, etc. digo parece que lo virtuoso es pensar el impacto mutuo que genera la idiosincrasia, la dinámica propia de la construcción de una institución no estatal en las dinámicas estatales, cuando logramos ocupar determinados espacios institucionales, sea en un ayuntamiento o en un consejo deliberante, y cómo desde el Estado Precisamente logramos distribuir el poder de una manera distinta para que ese gobierno, para que ese poder o esa forma de ejercer el poder sea materialmente distinta. Digo, porque nosotros, por lo menos el objetivo, la, la perspectiva, la proyección, cuando lleguemos al ayuntamiento, que estamos convencidos que vamos a llegar en el año 2019, es cómo desde ahí llegamos con una plataforma que nos ayude a, como decía un poeta latinoamericano, que el Estado muera de éxito que el Estado tal y como lo conocemos deje de serlo porque desde el Estado podamos ceder y distribuir el poder de otra manera para que sean precisamente los territorios quienes manden a sí mismos, así mandamos todos. Bueno, estaba revisando un poco la, las apreciaciones que ustedes nos compartieron y, y se pueden ver en muchas cosas en sintonía, digamos, con lo que decían acá los compañeros y también remarcar algunos aspectos. Eh, que me parece que son importantes como, bueno, crear estos espacios o estos canales de participación, cómo construir ciudadanía, digamos. Me parece que esto es otro de los factores importantes a la hora de, de pensar en la, en la creación de instituciones no estatales, cómo se aporta ese proceso. Eh, también los aspectos más de, bueno, qué es estratégico, digamos, cómo esa construcción política tiene un horizonte y un rumbo político claro. Bueno, eh, además de intereses particulares de, de distintas experiencias, me parece que es que es un debate más que válido, así que no, no lo retrasamos más y empezamos ahora con, con la exposición de cada una de las experiencias. Eh, arranca Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura, por Rosario. Bueno. Primero que nada y obligadamente agradecer a los compañeros de, del área internacional de Barcelona en Comú por haber organizado terrible evento y además por eh, habernos invitado a participar de este, de este panel de hoy y de los distintos paneles donde estuvimos contando la experiencia de Ciudad Futura. Vamos a tratar muy genéricamente de, de comentar algunas herramientas conceptuales que nosotros fuimos construyendo en la práctica de 12 años a, a esta parte para después poder ir matizándolo con experiencias concretas y con construcciones de, de instituciones no estatales que tenemos en la ciudad de Rosario, pero nos, nos interesaba por lo menos hacer un, algún andamiaje institucional eh, que versa fundamentalmente en lo que, en lo que decía Mauro en, en la primera pregunta. Para nosotros el hecho de crear instituciones no estatales fundamentalmente nos lleva a, la, a, a una pregunta ineludible que es qué instituciones queremos crear y para qué ciudad o para qué sociedad, digamos. Y esa pregunta le va de suyo obligadamente otra, que es cómo hacerlo. Para nosotros lo fundamental está en el cómo. Siempre lo fundamental va a estar en el cómo, en la práctica. Nosotros ahí tenemos una, una herramienta conceptual que es la prefiguración. Eh, es algo que en Argentina tiene un desarrollo bastante significativo, me atrevo a decir, en, en Latinoamérica, pero casi todo está un poco subestimado por una tradición de izquierda más tradicional, más partidocéntrica y más anclada en visiones decimonónicas que atienden o, que, o cuya perspectiva es esperar al asalto al poder del Estado para poder decretar una sociedad sin clases, igualitaria, distributiva, etcétera. Para nosotros el concepto de prefiguración precisamente lo que nos da la posibilidad es de construir y vivir aquí y ahora en el presente el futuro que deseamos para mañana hacer que el futuro llegue antes. Vivir hoy la sociedad que queremos mañana, para mañana, porque además eso nos determina que no vamos a prometerle nada a nadie, digamos, sino que podemos asumir una campaña electoral, por ejemplo, como nos tocó en el 2015, no impugnando determinados aspectos del, del sistema sin proponer nada, sino diciendo impugnamos una forma de gestión de la educación, pero porque nosotros tenemos otra forma de gestión que es mejor y más exitosa y está corroborado estadísticamente, digamos. Esas son experiencias que, que vamos a, a contar después. Pero el concepto de prefiguración, esto de, de empezar a vivir aquí y ahora con las limitaciones de hacerlo en un presente como, como el que tenemos, también tiene una capacidad de irradiación que es muy distinta a, a lo que veníamos acostumbrados, a las prácticas de construcción política de por lo menos dos décadas eh, a esta parte. Esa posibilidad de irradiación hace que, por ejemplo, en Rosario nosotros hayamos vivenciado la experiencia de poder, a partir de construcción de instituciones no estatales, no solo mostrar una forma de gestión de la educación distinta, de gestión de la producción distinta, de gestión de la salud distinta, sino que generando un entretejido de esas instituciones, poder generar un modelo alternativo de ciudad y poder discutir con el, con el amplio conjunto de la ciudadanía desde ahí. De decir no somos chicos simpáticos, jóvenes y bien intencionados que montamos dos escuelas secundarias en los barrios más vulnerables para que los pibes que no tenían posibilidades puedan terminar sus estudios secundarios, sino que somos militantes de un instrumento político, que tenemos un proyecto de futuro y que esas escuelas son parte de un esquema alternativo de ciudad que queremos construir y que para construir eso no va a ser necesario solo ciudad futura, sino que ciudad futura es apenas la expresión de una forma de construir poder distinta y que esa forma de construir poder distinto para nosotros le llamamos el poder de la gente común si no está la ciudadanía involucrada en cada uno de los asuntos comunes de lo que se va a tratar definitivamente es de cambiar un poder por el otro eso ya lo vimos eso no ha dado resultados y eso es lo que no no queremos repetir por eso nuestra intención de, de llegar al, al ayuntamiento a la intendencia en 2019 es primero ser gobierno antes, antes de ser estado de esto también se trata la prefiguración poder Tener la experiencia de gestión, pero una gestión distinta, porque estamos hablando de una plataforma de poder distinto antes de llegar al Estado. Porque para nosotros es muy sencilla la ecuación. Si nosotros llegáramos hoy al ayuntamiento de la ciudad de Rosario, es muy probable que nuestra gestión dure no más de dos meses con las estructuras de poder que hoy anidan en la ciudad. Eh, ahora voy a contar una experiencia concreta que, que ilustra o, o, o hace más figurativo un poco todo esto. Ciudad Futura es la confluencia, o nació de la confluencia, de dos movimientos sociales. Que venimos de una práctica de construcción ética y política de hace más de, de 12 años. Y en uno de los barrios particulares, en el noroeste de la ciudad, en barrio Nueva Alberdi, se dio una disputa que fue estructural para la ciudad de Rosario. En este barrio Nueva Alberdi quedan las últimas tierras disponibles de la ciudad para planificar la expansión de, de Rosario. Rosario es una ciudad que crece urbanísticamente a partir de un, una estrategia de gestión que se llama convenio público-privado, en el cual el, el Ejecutivo Municipal, el Ayuntamiento, hace acuerdos con desarrolladores inmobiliarios privados y de alguna manera, supuestamente, bajo el lema de que ese desarrollador eh, inmobiliario va a ser obra pública de impacto para ese territorio, bajo ese lema lo que hace el Estado Municipal es de alguna manera ceder la potestad de la jurisdicción más importante que tiene, que es planificar el uso del suelo, decidir cómo crece y de qué modo crece una ciudad. En Barrio Nueva alberdi se dio puntualmente este conflicto. 200 hectáreas rurururbanas zona rural 200 hectáreas donde están 250 hectáreas, donde habitan 200 familias. Ahí tenían la pretensión, un conglomerado de poderes fácticos de la ciudad de Rosario, de construir un country, un barrio cerrado. Casas de lujo en 250 hectáreas, donde vivirían 20 familias, donde hoy habitan 200. En ese barrio en particular, hace muchísimos años tenemos montado y trabajamos un tambo, que no sé cómo, eh, industria lechera, no sé cómo se le dice, eh, ordeñe de vacas, actividad rural, una granja, pero es fundamentalmente de lechería, es ordeñe de, ordeñe de, de vacas. Cuando llegamos a ese barrio, sin que este conflicto esté sobre la mesa, nos pusimos a laburar en ese tambo, un tambo muy precario, construido con chapas, eh, eh, muy, muy a pulmón, de forma muy precaria. Cuando, se, cuando empieza el conflicto con, con estos intereses inmobiliarios, ahí es cuando empezamos a pensar que la prefiguración precisamente nos daba la posibilidad de resistir proponiendo, que esto es muy interesante. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, ese tambo que empezó tan, de forma tan precaria y que lo quieren desalojar, como a las 200 familias, para que allí monten un country y vivan cuatro familias, hay que tecnificarlo. Hay que ponerle maquinaria, hay que hacer un tambo al nivel que amerita la, la lucha o la escala de la pelea que estábamos dando. Se tecnificó el tambo y es un tambo que produce mil litros de, de leche diarios, es una escala realmente muy significativa para la ciudad de Rosario, es el último tambo además que le queda a la ciudad de Rosario, una actividad eh, productiva muy castigada por... Eh, Históricamente, pero del último año y medio a esta parte, fundamentalmente castigada. A eso le montamos también una fábrica láctea donde agregamos valor en origen, es decir, muchos de los litros de leche que ahí se producen, después se agrega valor en origen haciendo dulce de leches, quesos, etc. Además a eso se le montó un sistema de comercialización autónomo, una forma de consumo colaborativo donde actualmente en la ciudad de Rosario más de mil familias consumen de esta manera, donde uno de los productos comer que comercializamos son... Eh, los del tambo, ahí en Nueva Alberdi, en el mismo barrio, tenemos una de las dos escuelas secundarias que, que gestionamos de manera autónoma con un jardín de infantes. Esto es, para desalojar el tambo, para, para desalojar eh, Nuevo Alberdi y para construir un, un country ahí, tenían que pasar por encima de una mini plataforma de ciudad, de una ciudad asentada, de una, de una otra ciudad posible a precisamente la lógica de la segregación, de la gentrificación, de eh, dar rienda suelta a los intereses de, en este caso, de los desarrolladores inmobiliarios, que son grupos privados que además tienen íntima conexión y donde tienen intereses muchos medios de comunicación. Como les decía, estamos hablando de las últimas tierras que le quedan a la ciudad de Rosario, por lo cual tienen un valor incalculable y en esas tierras se anudan un sinfín de intereses que son tan importantes o que hicieron, por ejemplo, entre otras cosas, que nosotros, viniendo de Argentina, bajemos del avión y el periódico, el diario de mayor tirada de la ciudad de Rosario, diga que Pitu Salinas y Karen Tepp, mi compañera concejala, están de gira de vacaciones en Europa, no van a ir a la sesión de, del Consejo Deliberante porque están de shopping en Barcelona, eh, etc. Digo, esa es una, es una forma de, de construcción que para nosotros es importantísima, porque a la par de que se resiste de otra manera, se resiste con una propuesta, tiene un poder verdaderamente de irradiación, de, de enamoramiento, de seducción para la ciudadanía, que es inimaginable. De hecho, creo que nosotros no dimensionábamos eh, la posibilidad y, y, la, y la posibilidad de interpelación que tenía esta, esta forma de construcción, que la vivenciamos, y acá quiero detenerme, detenerme un poquito porque es lo que hablábamos en, en la primera pregunta, esta vinculación entre el adentro y el afuera del Estado y en qué tiempo se, se produce eso, con otra de las luchas estructurales que dio otro de los movimientos de, de que quisieron nacer Ciudad Futura, que tiene que ver con la lucha por justicia. Con formas de violencia urbana que muy probablemente no se vivencian cotidianamente aquí en Europa, pero que en Latinoamérica lamentablemente, y en nuestra ciudad particularmente, son lamentablemente cotidianas. Voy a hablar básicamente de una experiencia que no construyó institucionalidad per se, sino que fue un proceso de movilización a partir del asesinato en el año 2012 de tres compañeros y amigos nuestros eh, de Ciudad Futura a manos de una banda del narcotráfico, una banda narcotraficante que confundió a tres compañeros nuestros que estaban en la canchita de su barrio en Villa Moreno tomando una coca celebrando el año nuevo, lo confundieron con soldaditos de una de las bandas que disputaban el territorio de, comercializ de comercialización de, de la venta de droga y lo asesinaron cobarde e inopinadamente hablamos del el emporio del narcotráfico en complicidad con la corporación policial, con el Poder Judicial, con sectores políticos, digo, la verdad que una situación bastante eh, espesa y que nos llevó, nos lanzó de alguna manera a ser los portavoces en la lucha por visibilizar públicamente este entramado de complicidades. Pero a nosotros no nos contentaba eso, nosotros no queríamos ser simplemente los portavoces de una verdad revelada hasta entonces acallada en la ciudad de Rosario, que era que pibes de los barrios pobres eran asesinados constantemente por la policía o inclusive entre ellos con estas relaciones sociales tan violentas que se entretejen y con estas identidades que construyen eh, nichos delictivos como el narcotráfico, digo, no queríamos ser solo la voz de eso, sino que también queríamos hacer algo que para la ciudad de Rosario hoy era hacer historia, que tenía que ver con alcanzar condenas a los responsables materiales de los asesinatos de los compañeros. Durante cuatro años, todos y cada uno de los primeros de mes, nos movilizamos en Rosario... A las puertas de los tribunales provinciales, donde se juzgó finalmente el juicio y donde alcanzamos condenas históricas, penas de hasta 30 años. Eh, para autores materialmente responsables de. dos minutos. A la mierda. Para, para autores materialmente responsables de, de, del narcotráfico. Algo que, para que se den una idea de lo importante, lo significativo y lo histórico que es, en Rosario, Rosario tiene la tasa de homicidios más alta de Argentina. Rosario tiene una tasa de homicidios parecida a. A, la de, a, a las de México, a las de la, la, las ciudades más conflictivas de, de Latinoamérica. En Rosario se dan 21 homicidios por año cada 100.000 habitantes, una tasa de homicidios infernal, que solo se explica por la complicidad judicial en la selectividad penal de no juzgar y no investigar estos casos, por la complicidad policial precisamente de regular emporios delictivos como el narcotráfico, entre, otro, entre otros tantos, y también por la expansividad y la facilidad en el acceso a... A armas de, de pibes jóvenes que hacen que los, cualquier tipo de conflicto inter, interpersonal se eh, resuelva lamentablemente a los tiros... ...las armas se usan para lo que sirven, que son, que son para matar. A ver, este proceso, no solo que, que alcanzó justicia, sino que en el tránsito de, de ese proceso de lucha... ...además de todas las instituciones no estatales que ya teníamos enclavadas en Villa Moreno... ...teníamos una reivindicación particular, que era precisamente que se abra una institución del Estado, del Ministerio de Justicia de la Nación pero que la plantilla de, los, de, de trabajadores de esa institución seamos nosotros. Es decir, que cogestionemos una política pública, que esa también es otra forma posible de gestión y también interesante. Cogestionar una política pública, los recursos del Ministerio de Justicia de la Nación, pero con la plantilla de trabajadores nuestras, militantes de ese territorio de hace, de hace muchísimos años, y que conocíamos el territorio como ningún otro, por lo cual podíamos exprimir y que esos recursos estatales tengan un impacto como no lo hubieran tenido de otra manera. Se montó esta oficina, un centro de acceso a la justicia, eh, en el barrio Villa Moreno, y yo le puedo asegurar que bajaron de forma formidable los, los enconos, los, los conflictos, las disputas que se dan en el territorio. Tuvo una gravitación tan importante porque fue no solo dotar de recursos eh, a un barrio popular, sino dotarlo de una forma de gestionar distinta. Porque la forma de gestión de esa institución era de gestión social, éramos nosotros con la idiosincrasia, con la dinámica, con los valores, con las lógicas de haber construido instituciones no estatales, interviniendo desde la infraestructura y la política de, de, un, de, de un ministerio en particular de, del gobierno de la nación en Argenti de Argentina en este caso. Eh, a ver, para no para ir terminando, porque me quedan dos minutos. Me parece que lo importante, precisamente... In... Ya, termi... ya cierro con esto. Eh, me parece que, incito en la importancia de lograr que estas instituciones no estatales no sean experiencias simpáticas, aisladas o marginales, sino que estén de forma integralmente articulada en un nuevo instrumento político, en un proyecto de alcance estratégico y en una nueva óptica y perspectiva de construcción de poder. Tal es así, con esto en serio que cierro, para comentar sencillamente, nuestra organización está eh, dividida o organizada en tres motores. Tenemos el motor de gobierno, que es el más nuevo, que es el motor de los compañeros que estamos cotidianamente en la ardua y a veces hostil tarea del consejo, de la institución estatal. Un motor que es el de, nosotros le decimos, de los proyectos estratégicos, de la prefiguración, le decimos acá, de las instituciones no estatales. Y un tercer motor que es el del, el del poder de la gente común, el de los territorios organizados. La ciudadanía en general haciéndose parte de este proyecto político desde el lugar que quiere y tiene ganas. Desde redes sociales, desde repartir volantes un sábado en un punto rojo, desde donde quiere y donde puede, aportando una idea y siendo corriente de opinión de un proyecto político estratégico. ¿Cómo entendemos nosotros que el proyecto estratégico va bien encaminado cuando esos tres motores van al mismo tiempo? Nosotros le decimos el tiempo ciudad futura. Si hay un motor que avanza más que el otro, ahí es donde nos damos cuenta que estamos jodidos. Si avanzamos demasiado en el motor de gobierno, si estamos absolutamente focalizados en la construcción de la institución estatal y queda relegado muy atrás el territorio organizado, los proyectos estratégicos las instituciones no estatales, definitivamente es que estamos perdidos. Me parece que hay que tener la sensibilidad y la inteligencia colectiva de poder pensar en el asalto a instituciones estatales, pero desde la plataforma, desde la construcción y la experiencia de instituciones no estatales, porque es la única posibilidad, insisto, y con esto cierro, de generar o tener un gobierno materialmente distinto a lo que venía antes. De lo contrario, va a ser más frustración, va a ser más resignación, y eso ya lamentablemente sabemos de sobra en la Argentina. Muchísimas gracias y perdón por. buenas a todos eh, es fantástico hablar después de los compañeros de rosario eh, porque hay eh, con todo el materialismo geográfico ¿no? que nos enseñan los zapatistas de Chiapas, realmente hay una herramienta teórica que es muy parecida a la que, que tenemos nosotros eh, y que ha eh, direccionado nuestro trabajo político durante los últimos 10 años yo creo en la ciudad eh, lo digo a partir de, de un punto muy importante, ¿no? Este del materialismo geográfico, ¿no? Hablamos de eh, contextos sociales, políticos, culturales muy diferentes. Eh, cuando, cuando hablas de, de los números de personas que van trabajando en la experiencia de industria de vacas, ¿no? Eh, es, algo, es algo que en los números no, no cuentan lo que tienen nuestras experiencias de, um, de alternativa social, ¿no? Hablamos de, de procesos distintos, pero ya, ya podemos considerar lo que significa en una ciudad como Nápoles del sur de Europa, eh, en un contexto donde eh, se desalojan todos los espacios de Italia, donde todos los sitios ocupados, todo, todo, todos los espacios de participación se van cerrando, Uh, ¿Qué significa que durante los últimos seis uh, años hemos tenido algo como 20 ocupaciones de, de lugares abandonados en las ciudades? Es que una parte importante... ¿Quién es? <Risa> <risos> <Risa> <Risa> <risos> <risos> y decía que una... Que una que una parte importante de estos han sido uh, también reconocidos por el Ayuntamiento por medio de una normativa uh, de la que ya hemos hablado en la, el taller de, de Commons uh, de ayer, uh, una normativa escrita por el bajo, reconocida por el Ayuntamiento, que reconoce el uso social, el uso cívico de los espacios sin disputar la propiedad, pero el uso que, que se hace a partir de comunidad social que en esos espacios insisten trabajan y construyen nuevas instituciones y eso es el punto en el que eh, nuestra herramienta teórica se enfrenta con uh, y nuestra práctica se enfrenta con la con la discusión um, de hoy y, um, en cada uno de estos espacios que hemos uh, ocupado o li liberado a partir de la, los puntos de vista de quien lo cuenta eh, eh, en el mundo hemos construido diferentes actividades que responden a, uh, a necesidades sociales que nuestra ciudad su sufre en el uh, desmantelamiento del welfare del, uh, del gasto público de en la, en la destrucción de la solidaridad social ¿no? en el cambio uh, que, que el neoliberismo está practicando en europa por medio de la austeridad, de la austeridad y, y que sigue poniendo la gente más sola en las ciudades Um, con problemas de, eh, um, de vivienda, de, de renta, de, de, de comida también, no? Um, em, y sobre la salud, por ejemplo también. Um, en, en frente de todo esto, a partir del 2010 más o menos, uh, dos años después de la crisis económica que había llegado a Italia, hemos empezado a tener una dirección política que era construimos uh, mutualismo y welfare contra el desmantelamiento del welfare y esto es lo que hemos practicado en cada uno de los espacios que hemos ocupado y, y construido, bueno, con, con tiempos diferentes a partir de, de diferentes experiencias, pero realmente lo que hoy tenemos en la ciudad es un montón de experiencias diferentes que trabajan sobre las educativas en cada barrio, sobre el disporte popular, sobre la salud y construyen formas de, eh, de conexión, de, de práctica de lo que de, de, de, de lo que para nosotros es la ciudad futura, ¿no? igualmente como para vosotros. Nosotros como movimientos sociales venimos de la historia de los movimientos sociales italianos que la, la, la conquista del poder ya la dejaron hace mucho, y en, en la herramienta teórica y... Pensaron en la construcción de la alternativa a partir de experiencias prácticas de autogestión que, como decías tú, eh, son la ciudad que te, que te imaginas. Y ya, así ya, ya quiero dialetizar ¿no? con tu punto de vista y creo que en esta herramienta lo, lo único que nos pone un poco uh, a partir de puntos de vista diferentes y, y, y quizás es solo porque habrá que discutir más para entendernos, es este de la, uh, de la conquista del Estado que ahora mismo para nosotros está muy lejos de nuestra perspectiva política porque creemos que el trabajo y la construcción de la alternativa solo se practica en la escala de las ciudades y que la escala de las ciudades es la forma del municipalismo y las conexiones de, de, de, de, de formas de práctica de, la, de, la, de una sociedad diferente por medio del trabajo social y del trabajo político solo pueden encontrar en las instituciones de gobierno ciudadanas una forma que nos eh, nos ayuda a no a no ser el estado nacional la la que forma ya tiene en sí mismo los límites del capitalismo y del neoliberalismo actual esto eh, bueno, lo, lo he hecho un poco eh, cortado, para, para, eh, pero el punto es que, por cierto, en el punto de vista de nosotros, construir y trabajar en el plan de las ciudades eh, no es una vía intermedia hasta la conquista del poder estatal. ¿no? Eh, eh, es, es una forma de construir nuevas formas alternativas a la, de la, de la conquista del poder estatal como instrumentos de cambio de la, de la sociedad actual y esto dependiendo de, la, de los límites en sí mismo del, del Estado y de los límites sociales y políticos de los Estados en el actual contexto principal de, de nuestro punto de vista de Europa que donde, donde los Estados ya como enseña Grecia Grie, ¿no? cuenta un poco el respeto de los poderes económicos que ya lo aguantan a partir del, del corazón de Europa ¿no? Y esta es la vía eh, en nuestro eh, proyecto político actual. Eh, lo digo siempre eh, advirtiendo que la teoría y la práctica muchas veces tienen eh, un espacio muy largo en el medio y, y que lo que construimos es un trabajo eh, interesante respecto de lo que pasa en Italia, pero muy puede ser totalmente insuficiente para para ganar realmente lo, lo que queremos. Eh, nosotros hemos construido hasta un montón de, de instituciones no estatales y responden a, a, a muchas necesidades, como, como os contaba, eh, nos permiten de construir nuevas formas de solidaridad, nuevas formas de comunidades que ya no existen en, en, en los barrios de la ciudad y que realmente no, nos configuran como la única verdadera alternativa forma de existencia política en una ciudad donde eh, y en una región donde la vieja izquierda y derecha han comido todo no han destruido todo lo que había durante los últimos 20 años han, han devastado socialmente políticamente y económicamente nuestras nuestras tierras y eso se ve en la en el crédito político que estos partidos tienen no lo tienen y de hecho hace siete años va a gobernar la ciudad un hombre que viene de toda otra historia política y no pertenece a ninguno de los partidos de la izquierda y de la derecha clásica. Al mismo tiempo, lo, lo, el papel de los movimientos tiene el mismo crédito en la construcción de sociedad uh, alternativa. Y, bueno, otra, es, otra cosa que, que voy a contar al lado de, de las formas y luego... Os pongo unos problemas, eh, la, las cuestiones abiertas, más que, mm, no, que tenemos nosotros y que para nosotros uh, sería bueno discutir con todos hoy. ¿no? Um, el otro aspecto que estamos construyendo es la valorización de las asambleas de barrio que sobre todo en un, en un barrio de la ciudad más que en otros el ex área industrial de la ciudad bañoli uh, barrio donde donde el que hay una disputa uh, de más de 20 30 años sobre la, la forma de desarrollo y de, de conversión de esa área a partir de la destrucción de la del área industrial y sobre la que hemos tenido los mayores intereses del de país que se que se basaban la la mano para ver quién que tenía que, que, que construir sus intereses, que de, desarrollar sus intereses en esa área. Ahí, eh, durante los últimos años, en el proceso de centralización antidemocrática que el Gobierno Nacional hacía, eh, ha construido un comisario de Gobierno que, deci, que, deci, que, que, que, que quería decidir, en lugar de las instituciones formales no es, eh, del, del Gobierno de la Ciudad, cómo desarrollar el área. Enfrente de esto, hemos dicho, no serán tampoco la, la, las instituciones de gobierno de la ciudad, no será el comisario de gobierno los que tienen que hablar sobre lo, cómo se va a desarrollar este barrio es la gente del barrio. Y eso va a pasar por medio de nuevas instituciones que son asambleas populares que construimos con todas las personas que que viven ahí. Eh, esta forma que hemos construido a partir de una, praxis muy, ¿no? de una práctica muy específica, a partir de una lucha muy específica y que sigue con importantes eh, momentos dialécticos eh, con, con, con, con el ayuntamiento, ha sido para nosotros una, una, un enfoque estratégico de, de extender a otro barrio de la ciudad. Por cierto, eso es más difícil que, que otras cosas, ¿no? Es más difícil que construir experiencias de alternativa social porque eh, te, te, te pone el problema que la gente participe inmediatamente en un contexto donde tiene que ganarse su poder, ¿no? Donde no está reconocido in, inmediatamente. Y por esto las Asambleas Populares, así como... Uh, la, lo, lo, lo, lo que pasa en los bien comunes de la ciudad. Está en el centro de, de, de un proyecto de, de, de colaboración, de dialéctica con el ayuntamiento, para que se dé alguna forma de reconocimiento a estas asambleas sin institucionalizarla. Es decir, vamos buscando uh, la forma que nos permite que lo que pasa en las asambleas sea reconocido de alguna manera adentro de las instituciones formales sin que esto signifique la institucionalización inmediata de una asamblea y de una forma de, de, de institución no estatal. A aquí el debate está mucho más adelante de la práctica mientras que en, en el primer punto que os he contado esto es de bien común y de toda la actividad social que ahí pasa ahí la práctica está uh, al lado ecco, se, se mueve al mismo tiempo que, que, que la normativa normatización no sé si se dice así uh, problemas que creo que tenemos en la ciudad y, y que tú también bueno ponías en el medio para nosotros todo esto um, como, como decía en principio para nosotros todo esto es lo que necesitamos hacer para construir realmente el municipalismo no para que eh, el, el gobierno de la ciudad que probablemente habrá un tiempo que vamos a conquistar, o quizás no, pero sea, tenga las piernas de un, un, un modelo de sociedad diferente. Y esto eh, lleva un problema, tenemos un montón de, de personas que participan en estas experiencias, pero realmente cuánto es reproducible un modelo donde no se produce realmente economía, ¿no? Eso creo que sea eh, el tema más largo. Mm, hablamos de experiencias que viven en total independencia y autogestión y que no ganan recursos y que eh, no producen trabajo, ¿no? Um. Son activi actividades que en el mutualismo permiten a muchos de hacer cosas que no podían hacer si, si, no, si no fuera por eso. Pero realmente se basa en el trabajo voluntario de los militantes y sabemos nosotros que esto tiene riesgo del siglo, ¿no? del siglo de vida de los militantes o de un siglo de lucha. Y si esto quiere ser nuestro modelo, ¿cómo hacerlo? Es algo que está en el, en el centro de un debate que vamos, uh, vamos siguiendo desde hace mucho para entender cómo esto no sea solo un ciclo, sino un modelo que se exporte y se extiende en el tiempo. Pero cómo hacerlo esto sin perder autonomía o sin institucionalizarlo es el tema uh, principal. Lo digo también porque, por ejemplo, para entendernos, las experiencias de las cooperativas sociales en Italia son una experiencia Mala. son una experiencia de destrucción, son una experiencia de destrucción de la forma cooperativa del trabajo, son una experiencia destructiva de la, de la forma misma, de la idea de, de, la, de la cooperación social, ¿no? Son, son algo que se ha convertido en forma de, de, de, trabajo, de trabajo malo, en forma que reproduce las formas capitalistas de trabajo y disfruta y están ligadas a, a, a, a partes de interés social, económico y político que nadie tiene a que ver con el bajo de las ciudades. ¿no? Así que nuestro problema es cómo, cómo construir, cómo estas embrionales nuevas instituciones sean realmente nuevas instituciones y representen una alternativa sin, que, mmm, sin, sin morir en el, en el proceso capitalístico clásico. Esto es eh, la, mmm, la principal forma de cuestión abierta que tenemos nosotros al lado de eh, la que sobre la que luchamos con más fuerza que reconocer estas nuevas instituciones de un punto de vista formal como los lo bien comunes si, y la asamblea popular sin que sean institucionalizadas. eso también parece eh, no sé si, si si conseguí explicarlo bien lo que lo que intentemos hacer pero es parte de un debate eh, vivo de un proceso vivo que vamos construyendo y que, y que tampoco, eh, tampoco es cierto que, que, que se concluye con, la, con, una, con, una forma, con, con una forma virtuosa. Pero estas son creo lo, las dos cuestiones abiertas que en, el, en nuestra estrategia se ponen como problemas principales. Yo espero que se lo he explicado um, con todo mi castellano un poco en dificultad, pero que se lo he explicado de una manera que, que nuestra estrategia está clara y que sobre todo se pone en una forma dialéctica para que todos juntos, a partir de materialismo geográfico y experiencias diferentes, vamos en la misma dirección, que es lo que creo que este meeting también nos pide, ¿no? o nos pide de empezar a pensar en esto. En la presentación de Mariana Pascual, presentando la experiencia de la CLOU. ¿no? La clau sí. La Claw, ah, bueno, gracias también por estar aquí. La CLAU es una palabra en catalán, en su tradición sería la llave. Es un proyecto y una entidad que nace con el objetivo de aglutinar entidades, movimientos políticos, sociales, culturales en San Celoni, ah, con la voluntad de transformar también social y políticamente el entorno. Ah, el proyecto. De hecho, lleva por nombre la clau que abre todos los panes, que vendría a ser como la llave que abre, que abre todas las cerraduras, en alusión a un, a un libro de, del poeta valenciano Vicente Andrés Astallés. Ah, mmm... Como masa crítica, Ciudad Futura, la Clau viene a ser como parte del movimiento de lo que sería la organización política de la CUP. La CUP hoy, me, hoy vamos a hablar hoy aquí de la experiencia local, pero no sé si lo conocen, pero en todo caso uh, se basa en a través de distintas asambleas locales uh, a lo largo de los países catalanes, no solo en Cataluña, sino también en el País Valencià y querríamos que en, también en otros sitios. Um, para así discutir el poder, también presentándonos en las instituciones, en las administraciones locales en este caso y desde el 2012 que hay representación en el Parlamento de Cataluña. Bien, uh, yo llevo unos apuntes para no perderme porque es como van ensamblando distintas cuestiones y voy a intentar hacer un relato más o menos cronológico para entender de dónde, de dónde sale este movimiento, institución, entidad que es la CLAU y, y, y también cuál era su objetivo. Um, como decía, la CLAU uh, es por un lado um, un espacio de encuentro y a, la, y a la vez una entidad propia. Es un paraguas que aglutina distintas luchas y, y entidades donde se encuentran, por ejemplo, desde un casal popular independentista, la CUP, que serían las organizaciones más políticas, una coordinadora para la salvaguarda del Monseñ dentro del mundo del ecologismo, a entidades culturales como la Colla de Diaplas, como los Masai, la PA, Banco del Tiempo, la Asamblea de Jóvenes de Sanceloni, y van, van creciendo. Um, dentro de este espacio se dan encuentros tan distintos como un mercado efímero de intercambio de productos ecológicos y de proximidad, la fiesta anual de la ratafía, conciertos que los llamamos, un ciclo de conciertos que se llama Golpe de Sandalia, y entonces también, para que vean la variedad, ¿eh? también, uh, debates en torno de la economía social, del habitaje, de movimientos sociales y políticos, um, es un espacio que aglutina muchísimos intereses distintos y que de alguna forma lo que también se pretende es que entidades que, se, defin, que se, definen, se definen como apolíticas entiendan que la práctica siempre es política. Y ahí estamos, en esa discusión dialéctica constante que de hecho no lo es, pero bueno, forma parte de los, de los retos que tiene este espacio. Creo que para, para entender, les voy a contar un segundo cómo funciona organizativamente el espacio, pero me interesa más a explicar cómo llegamos ahí. Organizativamente son dos espacios distintos y entrelazados, que sería la asamblea de socios donde participan personas y título individual y también las entidades, que vendrían a ser entre 150 y 200, y, y por otro lado la gestora, que vendría a ser ese, ese espacio de gestión diaria de la entidad, de programación y de mantenimiento del espacio. Inicialmente la gestora se pensó como la participación de todas estas entidades, ¿no? idealmente eh, estando ahí en el día a día, al final esto no resultó después también vamos a hablar por qué, por qué no funciona pero actualmente se reúne semanalmente personas que aunque están vinculadas muy estrechamente a algunas de estas entidades, sí que no hablan en nombre de ellas, sino que lo hacen al final a título individual, sí que es verdad que con ese bagaje ¿no? que, que se tiene cuando estás en medio de, de distintas entidades, movimientos organizaciones como, los, como os decía antes para situarnos, creo que tengo que explicar primero el contexto donde nace este, este proyecto y también la situación social y política de Sanceloni. Sanceloni es un pueblo de unos 18.000 habitantes que está a caballo entre Barcelona y Girona. Está justo en el punto medio, 50 kilómetros de cada una de estas dos ciudades. Sanceloni vendría a ser, para hacer un retrato rápido, una Badalona en pequeña. No sé si conocéis mucho la geografía catalana. En todo caso, se parece más a Badalona que, de, que diríamos, por ejemplo, a otra ciudad como Esbic es un pueblo de, con una fuerte tradición industrial, de hecho es el segundo pueblo en industria química del Estado español. Um, está en un entorno que se llama el Baix Monseñ, que es idílico a nivel de paisaje, a nivel, estamos a caballo entre dos parques naturales, pero el hecho de que Sanceloni sea una ciudad industrial, un pueblo industrial, dice mucho de la, de la composición distinta de la ciudadanía de nuestro pueblo, que podría ser en pueblos vecinos como en Cardedeo o Llinás. El crecimiento de, del municipio inició en los años 60 y 70 en Cataluña, como en muchos otros, de migrantes procedentes de Andalucía y Extremadura. Se forman nuevos barrios, crece la industria. San Celón está muy bien comunicado, tanto por la autopista P7 como porque además tiene estación de, y líneas de la R11 y la R2 de cercanías. Y entonces ya es hasta inicios del siglo XXI cuando experimenta la segunda olada, ¿no? la, la, la ola de crecimiento poblacional, básicamente que proceden de, de Barcelona y de la, de la área metropolitana, de la, primera, de la primera corona, que son gente que huye de la ciudad, de los precios del habitaje se instalan en esta segunda y tercera corona y también gente procedente del Magreb y del África subsahariana. A nivel de situación me remonto también a eso, a inicios del siglo XXI, en el año 2000, cuando un grupo de jóvenes que procedían de, distinta, de distintos movimientos juveniles y organizaciones decidieron abrir un casal autogestionado. Acondicionaron un garaje y abrieron este casal popular e independentista, Kiku Sabaté. Era un homenaje al militante anarquista y guerrillero antifascista que, actuaron, bueno, que fue asesinado en san Celoni en 1960. Este casal nació con la voluntad de convertirse en un espacio de encuentro que fuera autónomo, autogestionado, de abasto y vocación local y que fuera también capaz de consolidarse como esta herramienta de trabajo para defender los derechos, los derechos de las personas y también de los pueblos. Um, fue también un, elemento, un, un espacio de formación política importante y bueno, en el año 2000 en Cataluña quien izara una bandera como la instalada era una rareza. Um, además, hizo una tasca muy importante de, de recuperación de la memoria histórica, reivindicando las figuras de los maquis como guerrilleros antifascistas, que, que bueno, que hasta entonces pues eso era, por ejemplo, el, el, el, el personaje ¿no? que lleva el nombre del casal, Kikusabate era más bien como un, como un ladrón, como un asesino, que no como un guerrillero. Um, en los primeros años de, de inicio de la, de la actividad del Casal surgió la necesidad de crear otro espacio que fuera eminentemente político y que, que su objetivo fuera claramente incidir en, en las cuestiones políticas de, que pasaban en, en, en el pueblo, en Sanceloni. Y así es como se creó la Asamblea Local de la CUP en Sanceloni para intervenir en las distintas cuestiones políticas y para dar voce a las clases populares, desde el independentismo de izquierdas. En el 2004 se formaliza y se crea esta candidatura de unidad popular. En 2007 fue cuando se presenta por primera vez a las elecciones y consigue entrar uh, no un concejal como nos pensábamos y esperábamos, sino dos. En ese momento, en Sanceloni, uh, hacía 20 años que gobernaba el mismo partido, el Partido Socialista, con el mismo... Con, con el mismo alcalde durante 20 años y la CUP tuvo la suerte, rara suerte, de tener que decidir en ese momento entre, entre, de poner qué alcalde. Había ninguno de los dos partidos con mayor representación en ese momento, Convergencia y Socialistas no tuvieran no suficientes um, ediles para, para gobernar por sí solos y entonces la CUP, ahí, primera vez en el Ayuntamiento, descubierto de, de la institución a, bueno, pues así, no Con, en, en Asamblea y demás, decidimos que, bueno, que apostábamos por el cambio, que apostábamos para abrir ventanas y puertas del Ayuntamiento y dar el relevo político a una organización tan lejana como podría ser Convergencia y Unión lo hicimos a través de un pacto de gobernabilidad sin querer entrar en el, en el Gobierno pero sí marcando unos puntos que este tenía que cumplir, evidentemente los dos partidos estaban muy interesados en firmar ese pacto y cumplirlos los dos, ese pacto de gobernabilidad no alcanzó más de año y medio de vida, evidentemente uh, pero bueno fue una experiencia brutal de, de necesidad de crecimiento y de aprendizaje y de ritmos ¿no? que te lleva la institución uh, pero ahí seguimos vivos um, bueno, además se dio un caso Extraño, ¿no?, porque desde la Generalitat se impusieron en el año 2008 las áreas o las áreas de residenciales estratégicas que venían impulsadas del de, desde el departamento, desde la Consellería de, de Habitaje, en, en distintas partes de Cataluña y eran grandes áreas ¿no? en, en pleno en donde se pinchó la, la, la burbuja inmobiliaria y era una forma de dar salida otra vez ¿no? a grandes construcciones y demás intentando no pues que constructores inmobiliarios y demás no no, no tocaran fondo evidentemente eso se hacía desde un despacho sin tener ningún tipo de conocimiento de la realidad social y local de, de, las distintas, de las distintas víctimas. Ahí es donde nosotros rompimos el pacto de gobierno, porque era evidente que era contradictorio con, con el proyecto, con el modelo de pueblo que pensábamos y uh, se, se, se obligó de alguna forma al equipo de gobierno a realizar una consulta, que en ese caso tampoco se esperó al, al consentimiento del Estado, la primera consulta popular que se realizó en San y preguntando a la ciudadanía si realmente querrían, ¿no? y tenían la necesidad de ese, ese macroproyecto urbanístico y, y de habitaje, que claro, la, el caramelo es que iba a haber una parte de habitaje social, que también sabemos cómo van estas cosas. Um, bueno, al final, evidentemente, el 98% de la gente votó en contra, se retiró el proyecto, pero nosotros ahí pues dejamos de dar soporte al, al equipo de gobierno. Um, para contaros rápidamente, la CUP es... Uh, continúa creciendo y piensa que el casal como base popular como base social ya no es suficiente porque realmente no es un espacio suficientemente transversal, es un espacio donde hay mucha gente organizada pero que no llega a otras capas de la población. Y así gente a, muy vinculada también a la CUP decidimos que tenemos que pensar este otro proyecto que sea intergeneracional porque es una cosa de los que, que pasan los casales, ¿no? que además es como que están limitados, aunque no se definen así, sí que están limitados a, a, a gente más joven. Y al final se piensa en, en este espacio, que sea contenedor y a la vez productor de contenidos, que es la cloud. Um, en el 2011 la CUP se vuelve a presentar en el Ayuntamiento, consigue el 13% de lo, del soporte, anteriormente era del 9%, y en las siguientes elecciones, en las últimas del 2015, los apoyos aumentaron hasta el 20%, y donde pensamos que realmente este... Um, esta institución estatal, este, esta entidad como la CLAU, nos ha, nos ha servido para aglutinar gente que para nosotros lo, lo más relevante es que, aunque muchos de ellos participan de organizaciones, de entidades, de movimientos políticos, también es un espacio de encuentro de gente que no está organizada. Es a través de, a, del independentismo de izquierdas que hemos conseguido también llegar a una serie de, de, de clases populares que, es a través del independentismo como hemos conseguido que hicieran un viraje hacia la izquierda. Los años de experiencia en un pie en la calle y otra en la moqueta que decimos nosotros, entre, entre el polvo y la moqueta, nos han dado un poco este bagaje de que, aunque apostamos por el municipalismo y desde esta organización, que es organización y movimiento, um, Sí que cada vez vemos más que los márgenes para transformar desde las propias instituciones son cortos, son pequeñitos. Sí que hay grietas donde apostar y donde y donde se puede hacer mucho daño al propio sistema no cuestionando las formas de gestión, el objetivo para qué y para quién se hacen las políticas públicas, pero desde pueblos como en el caso de sancelón y 18.000 habitantes con un presupuesto pues, no mucho mayor, ¿no? Ah, pensamos que realmente las capacidades de transformación son, pero no son enormes. Ah, y aquí es donde también empezamos un, un proceso de reflexión de que seguramente en este país, de ciudades de por debajo de los 100.000 habitantes, realmente ¿no? es cómo gestionamos la representación institucional la necesidad de, de un movimiento organizado también de, de ciudadanía y, bueno, pues esto, cómo se gestiona para realmente poder, poder llevar adelante la transformación social y política necesaria. Ahora mismo nuestra organización lo que ha apostado es por el proceso de independencia de Cataluña, pensamos que es una oportunidad para crear un Estado más acorde con nuestros intereses sociales y políticos ah, y, bien, a, respetando los dos minutos, vamos a, a dejarlo aquí, um, sí que como retos ahora mismo en, en este espacio de la claus, sí que estamos embrancados ¿no? en repensar cómo gestionamos la, la diversidad de entidades porque las relaciones simétricas no funcionan, no las entidades no son iguales, ni, ni sus intereses ni sus capacidades muchas veces y a la vez cómo, hacemos que, con, cómo conjugamos la, el espacio contenedor con la productora de contenido y eso sin perder la transversalidad necesaria para, para continuar siendo un espacio aglutinador y por último a crear ese nosotros necesario porque incluso en estos, en estos espacios con gente muy concienciada, con gente empoderada, al final también hay una delegación constante de que ya van a ser algunos, que a veces te giras y dices pero quién más hay detrás, no? de, de llevar adelante el día a día de, porque los debates son ricos, son muy participados pero a la hora de, de bajarlos a ¿no? la realidad, a la hora de gestionarlos, a, entonces ahí es donde faltan cabezas, manos y recursos. Y bueno, yo creo que es el reto ¿no? que, que tenemos por delante de, de esta teoría a la práctica, de este espacio intermedio de cómo vamos a hacerlo. No sé, continuamos hablándolo. Aplausos. que designar a un relator que pueda tomar nota de los principales puntos que se vayan discutiendo en esos grupos. La idea es que a partir de esta grilla, que son dimensiones, digamos, preguntas muy abiertas, podamos empezar a ver dentro de estas experiencias qué herramientas podemos rescatar y a partir de las experiencias que ustedes traen, qué otras herramientas podemos sumar para estos desafíos de los que estuvimos hablando. Así que ahora no lo volvemos a explicar afuera cualquier cosa, pero más o menos es así. Bueno, la idea es ahora ver si alguno de los relatores se anima y viene para acá a contarnos un poco las conclusiones o los principales ejes que estuvieron discutiendo en cada uno de los grupos. Brevemente, un resumen como para ver en, en qué registro pudimos llevar la discusión. ¿Quién tiene ganas? ¿Se anima a compartir? Dale. Eh, bueno, nosotros éramos el Grupo Verde y estuvimos con, con Mauro compartiendo de nuevo la experiencia en Nápoles y, bueno, seguimos un poco el guión, pero otro rato no. Entonces, yo voy a más o menos lo que apunte y si algún compañero o compañera más quiere, quiere añadir cosas, pues por mí bienvenido. Eh, de forma así breve, él eh, no volvió a contar la experiencia en eh, Nápoles, ellos son una masa crítica que en un primer momento, me corrige, sí, <ríe> que en un primer momento no quisieron quisieron influir en lo que es el, el alcalde, porque no es ni siquiera un partido político el alcalde que tienen, entre comillas, del cambio desde fuera y por medio de asambleas populares donde no solo querían tomar decisiones a través de la crítica, que creo que es uno de los grandes retos que tenemos los que estamos en la oposición, sino también desde desde eh, propuestas constructivas consiguieron remunicipalizar el agua hay que, hay que decirlo porque es el, el mayor bien que haya ahora mismo y, y bueno se gestionan a través de asambleas populares donde Queréis entender que no existen liderazgo eh, establecidos, pero bueno, como para hablar un poco de, de también uno de los puntos interesantes, pero que uno de los retos es conseguir que esas asambleas funcionen realmente como lo que son, ¿no? Asambleas donde, donde a través de la participación real se toman decisiones y evitar un poco lo, los liderazgos que, informales que surgen. Entre los desafíos que compartimos entre todas y todos ahí, pues bueno, aumentar la participación, que es uno de los, de los retos... Que, que creo que, que todas compartimos eh, aumentar también la participación de eso, dentro de, esto, de estos grupos de expertos porque bueno yo no lo he dicho pero son militantes voluntarios es decir eh, a través del intercambio se gestionan pero no no a través económicamente eso fue también un debate también estuvimos hablando un poco de la diferencia entre entre ...entre el institucionalismo... ...o sea, nos, ¿cómo nos perdemos cuando llegamos a esto? A, al, nos organizamos como, como colectivos de asociación... Y, y, ...y terminamos siendo institucionalistas solamente... ...perdón... <risa> eh, y, que, ...y que debemos crear experiencias locales... Para, para, ...para llegar a cambios más legislativos... ...y de transformación estatales más globales... ...que siempre hay, bueno, esas brechas donde podemos entrar... Eh, y uno de los desafíos también es incorporar al, al resto de colectivos sociales en este cambio, que, que consideramos más global y no solo del metro cuadrado, como dijo un compañero. Eh, como he dicho, se financian voluntariamente. Eh, también otro compañero de aquí comentó cómo, cómo sería importante, sobre todo aquellos grupos que sí que están en la institución, y en el poder, que creen legislación, que una vez que no estemos los que los que han tenido la suerte de llegar, pues pues nos permitan seguir participando y, y que les cueste cambiar de nuevo, ¿no? Que permitan participar no solo a los colectivos más organizados, sino a la ciudadanía en general. Cómo debemos crear y seguir potenciando estas redes que, bueno, hoy a este, en este encuentro pues han surgido. Y, bueno, no sé si me dejo algo, pero ya eso con esto termino. Gracias. Gracias. Bueno, eh, ¿quién más? ¿Algún otro grupo que quiera sumar alguna conclusión, alguna idea, alguna herramienta que haya surgido? Eh, también comentábamos con Fede hace un ratito la importancia, digamos, de hasta de poder encontrarnos en estos espacios para intercambiar teléfonos, digamos. El, el contacto personal que podemos sacar de acá también es una herramienta importante, más allá de las categorías que con las que nos estamos encontrando de las que vamos aprendiendo, está bueno poder hacer eso para para después llevarlo cada uno a sus territorios. ¿Eh, ¿Alguien más tiene ganas de compartir algo distinto? Acá el compañero. Buenísimo. Bueno, nosotros somos el Grupo Rojo. Eh, y Ahí, a tope. Y con, con una pincelada de verde al final. Eh, hemos estado hablando en un primer momento sobre las dificultades de la participación y los liderazgos después hemos pasado un poco a, a un debate en, en torno a si estos movimientos tienen una aspiración al final estatal o no eh, después sobre los límites de las instituciones, de tanto las estatales como las no estatales y, finalmente, cómo combinar la participación que, que promovemos con el cambio de imaginarios, ¿no? y, y la necesidad de que, de que se produzcan cambios de imaginarios, sobre todo, para anticiparnos a, a los impactos, a los procesos que están activos y que van a impactar en el futuro, ¿no? En cuanto a lo primero, en cuanto a las dificultades de participación y liderazgo, pues, se ha hablado de la dependencia en que tienen estos movimientos... ...de gente que disponga de tiempo... ...para participar y para nut para nutrirlo... Eh, ...en ese sentido... Eh, eh, ...a ver qué me pierdo... Eh, ...sí que eso también afecta a los tipos de, li de liderazgo... ¿no? O sea, ...hay alguna gente con ciertos privilegios... Que, ...que tienen el tiempo para dedicarlo a estos movimientos... ...y que eso pues implica ciertos tipos de liderazgo... ¿no? ...que los liderazgos suelen ser patriarcales... ...que los hombres y las nuevas masculinidades tienen que dar un paso al lado... ...para dejar emerger el feminismo y el protagonismo de las mujeres... ...que hay una tendencia a una menor participación en estos movimientos... ...a medida que pasa el tiempo... ...y que quizás esto es por la dificultad también de gestionar eh, la participación masiva... ...que muchas veces es descontrolada, entonces pues se tiende un poco pues, a, bueno... ...vamos a ser menos y que esto esté un poquito más controlado, ¿no? Eh, la participación también eh, se suele dar sobre todo en algunas capas de la sociedad... ...y, y por desgracia la gente más afectada no suele participar... Eh, después también la importancia de que no sean movimientos que exijan una presencialidad constante, porque eso suele ser una barrera para mucha gente, sobre todo para las mujeres. Eh, necesidad de esto tenerlo muy en cuenta, ¿no?, para facilitar la participación. Después, en cuanto a, a si estos movimientos al final tienen una aspiración estatal o no estatal, pues eso había una duda, ¿no?, y la duda y el riesgo ¿no? de si llegan a ser reconocidos por el Estado estas instituciones paralelas pues ¿qué pasaría? ¿no? Pues correrían el riesgo de, estat de estatalizarse y después pues si realmente tienen una aspiración de estar constituidos al margen de las instituciones actuales o, o no, ¿no? o es como algo de transición pero después al final quieren realmente ser Estado ¿no? Eh, después eh, el riesgo de que estos movimientos que son en principio más ciudadanos al final se acaben convirtiendo en partidos políticos y, apart y, y funcionen ya con, la, con las lógicas de, de los partidos que velan por sus agendas políticas y por lo tanto pues se cierran a la participación ¿vale? y la necesidad de que los gobiernos sigan siendo abiertos y que sean herramientas de participación ciudadana. Después, los límites, ¿no? Creemos que todas las instituciones, tanto las formales como las informales, las estatales, no estatales, pues todas tienen sus límites, quizás por la necesidad de combinarlo en estas estrategias duales. Eh, ¿Qué más? Después, una duda, ¿no? ¿Qué son las instituciones no estatales? ¿no? Pues vamos a darle nombre, ¿no? Son las asambleas de barrio, son las iniciativas comunitarias autogestionadas, eh, ¿qué son? No? Porque había ahí también… Eh, ...la cuestión de la universalización... ¿no? pues ...por ejemplo si hay escuelas libres... ...pues son muy interesantes... ...como laboratorio de experiencia... ...pero después si realmente... ...no todo el mundo puede acceder a, a esas escuelas... ...pues tanto como llamarlo instituciones... Pues quizás no, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que realmente que lo que creemos sea suficientemente abierto y universalizable para que podamos llamar lo que son las nuevas instituciones, no? Entonces, en ese sentido decíamos, bueno, a lo mejor no tenemos todavía capacidad para que, para que sean abiertas, pero, pero sí que son interesantes todas estas iniciativas autogestionadas, que aunque no sean totalmente abiertas, sí que son laboratorios para en un, en un segundo momento, pues sí que se creen en, en instituciones nuevas, ¿no? Y después, por último, eh, el tema de cómo combinar la participación con el cambio de imaginarios. ¿no? Y esa cuestión la planteaba yo porque a mí me preocupa mucho ¿no? pues cuestiones que están muy invisibilizadas en todos los movimientos de participación, ¿no? fundamentalmente porque, claro, los imaginarios están creados por los medios de comunicación, entonces, claro, pues al final… ...abrimos canales de participación... ...pero bueno, la gente piensa como piensa... ...y tiene los valores que tiene, ¿no?... ...entonces cómo realmente... ...también esa participación puede ser transformadora, ¿no?... ...y sobre todo me preocupa... ...porque viniendo del movimiento por el decrecimiento... ...hay procesos activos... ...como el cambio climático... ...o como el descenso material energético... ...pues que están invisibilizados... ...incluso en espacios como este, ¿no?... ...que casi que tenemos que dar las gracias a Trump... ...para que se hable del cambio climático, ¿no?... ...entonces, bueno, pues... Eh, ¿Cómo hacemos para que realmente esta prefiguración o esta creación de nuevas instituciones también tengan capacidad anticipatoria? ¿no? Que no solamente sea reactiva sobre los impactos presentes del capitalismo, sino que tengan la, también la capacidad, esa visión futura de ver cuáles son los procesos activos, cómo nos va a afectar el cambio climático en nuestras ciudades, cómo nos va a afectar ese descenso material energético que es inevitable, que el decrecimiento no es solamente es una opción política, sino que es una realidad que nos va a afectar, queramos o no queramos, y entonces pues cómo podemos realmente pues poner en marcha todas esas estrategias que lo pongan, que, que de alguna manera nos capaciten para amortiguar los, los peores impactos y transitar hacia esas ciudades, hacia esas sociedades que queremos, Y ¿no? sí. nada, gracias. Eh, ¿Puedo hablar con, para que salga en la grabación? Eh. Solo no es, ¿Dónde estás? Eh, la persona que, estaba, que acaba de hablar ahora. Bueno, pues porque decíais que estamos. Es? Invisibilizado y. Invisi ¡Ay, sí. <risa> Lo de las la energías renovables invisibilizadas actualmente y tal. No sé si sabéis que está habiendo, en parece que es en, en Kazajistán, creo, eh, ahora mismo una, un, una especie de, de, de muestra o feria mundial de eso. ¿Eh? ¿No se oye? No se oye. Ay, perdón. Pues nuestro rey Felipe ha dicho literalmente en, esta, en este Congreso que España es capdavantero, o sea, punteras, la primera punta de lanza de Europa en renovables. Imaginaos, imaginaos la el el reina del oligopolio aquí y bueno, o sea, los que no sé si los, los que sois de fuera no lo sabéis, pero los demás entendéis muy bien lo que estoy diciendo. Vale. Eh, nosotros hemos eh, bueno hemos observado una, alguna, algún elemento, digamos, que de interés general a, a todos, a todas las, las tres intervenciones o las tres exposiciones que se han hecho, que eh, sería, de una parte, eh, la necesidad de contextualizar, porque cada uno de los países o de los lugares donde se ha estudiado es, eh, es muy diferente y que es preciso contextualizar en cada uno de los movimientos para poder, eh, para poder aprender un poco de ellos. Eh, por tanto, el territorio se, demostra, se, se manifestaba como el eje o como el centro de todas estas experiencias. Las experiencias en general han parecido uh, insuficientes en el sentido de que algunas son muy interesantes, o sea, la de Rosario particularmente es muy rica eh, y además está ya muy avanzada, quiero decir sí, sí que ya están asaltando el poder, pero uh, hay siempre el problema de la... Digamos, continuación, reproducción del movimiento. Y este problema se ha visto más, digamos, en el caso italiano en el caso en el caso nuestro, barcelonés. Es decir, aquello que, que decías tú de miras atrás y no hay nadie. Pues un poquito eso. Sí, hay gente, pero la, claro, la, se trata de organizar de alguna manera, um, se trataría, se ha hablado, ¿eh? de que se trataría de alguna forma de eh, pensar en cómo corresponsabilizar desde el principio uh, a todos los participantes de la asamblea, por decirlo así, que es como empezamos todos, ¿no? en, eh, en, en, el proceso, en el proceso de, de la experiencia. Uh, otros temas más uh, mm, importantes interesantes vamos a verlo el de, eh, problema del público privado lo digo ya no es, más que un tema es un problema que ha expuesto nuestra compañera de Chile no recuerdo el nombre, perdona eh, me parece que también se ha hablado eh, en, otras, en otros sitios ¿No? nosotros en este caso se, se centraba en el ejemplo de la enseñanza los eh, varios casos de, porque todos tenemos experiencia en algunos eh, centros de enseñanza que son o han sido autogestionados y eh, y bueno, con diferentes resultados, no muy satisfactorios de momento, por lo que hemos visto, es decir, acaban fagocitados o bien por el Estado, o bien eh, son limitados en el tiempo, o bien, como decía la compañera chilena, tienen, tienen el problema de confundirse a veces con privados, o sea, con movimientos privados que pueden ser de carácter progresista, pero que no dejan de ser privados eso haya, nos ha llevado a discutir sobre la financiación del Estado y sobre las instituciones y si lo estatal o, lo, o no lo estatal que ya, ya, ya se ha hablado aquí y, y bueno y finalmente esto la intervención del Estado ¿no? la importancia de la intervención del Estado que tenemos que entender como instituciones estatales volvemos a, la, a lo que se comentaba hace un momento y de qué manera tenemos que relacionarnos con esas instituciones eh, y la verdad es que se ha quedado todo en pregunta yo creo que no sé qué os parece a los que estabais, yo creo que no ha habido respuestas, ha quedado las, las cosas abiertas. ¿no? Un último tema era lo de la producción, la productividad, digamos, eh, a propósito del voluntariado. Todos los presentes, prácticamente todos, somos o hemos sido voluntarios. Y eso crea un problema muy grave eh, desde el punto de vista de la economía. Es decir, es una es un, es un en fin es una, una figura de doble de doble caro de triple caro de múltiples caras y que deberíamos tomarnos un poco en serio yo creo que todos para ver eh, cómo poder evitar esta situación de que es una situación muy de inicio de arranque no me parece a mí yo creo que habría que acabar Eliminando la situación provisional del voluntariado y entrar ya a la profesionalización en trabajos en todos los trabajos que se están haciendo. ¿Cómo evitar que esto sea citado por las instituciones del Estado cuando el Estado es el que es? Pregunta abierta. ¿El, el compañero tendría, tienes, no? Bueno, lamentablemente ya estamos muy cortos de tiempo, los lo vamos a dejar que ya participen de la siguiente actividad, que es el plenario, plenario de cierre. Sí les voy a pedir antes si nos pueden dejar las relatorías y los mails de contacto, así si les mandamos la información ya sistematizada. Y bueno, seguimos en contacto. Un placer.